Cada 22 de agosto nos encontramos acá en el marco de la conmemoración del de éxodo jujeño a izar las banderas en esta plaza histórica, esta plaza que lo vio al general Belgrano mostrar la bandera al pueblo de Jujuy, hacerse la prometer, hacerse la jurar y desde ya convocar a todo el pueblo de Jujuy a recordar a estos héroes, muchos de ellos anónimos. Ayer justamente acompañé al barrio Gorriti en un nuevo aniversario de, de, de, este, de este barrio, 93 años cumplía y allí recordamos a los hermanos Gorriti, y a tantos héroes muchos de ellos como decía recién anónimos que hicieron ...este país que hicieron esta patria que hoy tenemos. Y por supuesto, eh, invitar a todos los jujeños a participar de lo que son los actos oficiales. Mañana vamos a tener el, el desfile, el acto formal en la avenida Forestal, en Alto Comedero... ...también en una política clara de descentralización de lo que es nuestra ciudad. Y por otro lado, hoy, a partir de las 7 de la tarde, la quema simbólica... ...y también, por supuesto, invitar a, a disfrutar de lo que es nuestra gastronomía... ...y nuestra música en los tradicionales hornitos en la estación, en el centro cultural general eh, Manuel Belgano en la ex estación de trenes.